¡Hola chicos! Les habla el profe David. En esta oportunidad les vengo a traer algo muy entretenido para que ustedes puedan aprender. Figuras 2D y figuras 3D. Las figuras 2D están en una bidimensión, son figuras planas. Las figuras 3D están en una tridimensión, son figuras con volumen. Por ejemplo las figuras 2D pueden ser un círculo, figuras geométricas, cuadrados, triángulos, rectángulos... Eh, y las figuras 3D pueden ser formas, eh, esfera, una pelota, una, un cubo. Pero qué mejor manera de que se los explique mis amigos qué es una figura 2D y una figura 3D. Vamos a verlos. ¿Les gustó? Ahora les propongo lo siguiente, que realicen su propia producción como ustedes deseen. Yo les propongo que realicen una producción en forma plana, en una hoja y otra, y otra producción en una forma con un volumen. El que desee filmar o sacar una foto no hay ningún problema. Espero que les guste, suscríbanse al canal, así sigo subiendo videos de esta manera. Y den muchos like. Chao, ¡Los vemos!